inspirados en la hermosa ciudad de Ibarra, ahora les traigo esta masterclass donde trabajaremos simplemente con dos trazos y un relleno. Nada complicado, pero el efecto es extremadamente bueno. ¿ok? Seleccionamos el texto y en el panel de carácter me voy a dar cuenta que es un tipo de letra high tide a unos 410 puntos. La idea de estas masterclass es no convertir en curvas los textos para que luego ustedes puedan probar, probar y probar con todo lo que tienen ahí dentro de su ordenador. Esto realmente vale la pena y es súper motivante. Bueno, entonces vamos a empezar. De manera directa voy a activar el panel de la apariencia y con un clic vamos a crear un relleno, pero con este degradado. El degradado que vamos a aplicar lo vamos a cambiar en el panel de degradado. Estos deslizadores de color los vamos a quitar. Vamos a dar aquí doble clic donde está el color amarillo y lo vamos a reemplazar por un un verde limón así un poco más más excelente el amarillo que está. Y simplemente por contraste de color. Ahora voy a cambiar la dirección del degradado a unos 90 grados más o menos. O si no, a menos 90 o a 180, como ustedes quieran. Si presionas la tecla G, también puedes editar el degradado. Mira, aquí arrastrar, puedes hacer trazos cortos o quizás un poco de trazos largos. Pero lo más importante es que tú puedes llevarte el, el degradado donde realmente quieras. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí, para que el verde limón empiece a verde en las palabras que están en minúsculas. Y ahora, en el trazo, otra vez en el panel de apariencia, voy a elegir un color como este, este concho de vino que me gusta muchísimo, unos 12 puntos, 15 puntos, quizás esté bien, ¿no? Pero mira, visualmente eso se ve fatal, sin embargo, le vas a invertir el orden de las apariencias, es decir, clic y arrastrar para que el trazo esté debajo del relleno y con eso ya se ve más a premio el siguiente paso es crear el siguiente trazo y ahora un color amarillo está más que bien pero unos dos puntos está más que bien como te digo todo depende del tipo de letra y del tamaño de letra para que puedas poner los tamaños en los trazos y ahora un secreto muy bien guardado es que si estás trabajando con trazos date una vuelta por el panel de trazos y empieza a explorar empieza a investigar a ver qué opciones te da este panel Voy a poner línea discontinua y he trabajado con estos valores que realmente me gustaron muchísimo, que vienen a ser 3, 5, 2 o 20. ¿Qué, ¿Qué está pasando en este momento? Entre línea y línea hay un hueco, hay un espacio que me puede generar efectos impresionantes. Aquí simplemente cambia los valores y prueba. Y también puedes probar aquí para redondear esas esquinas. Si no te gusta, puedes ir viendo exactamente cómo va todo esto. Doble clic en la mano. Y ahora, para rematarlo, vamos a poner aquí en el relleno un clic. Algo muy importante es que en las siguientes lecciones tenemos unos efectos aplicados de manera directa a estos textos que realmente son una maravilla. Así que en apariencia, efectos, me voy a centrar básicamente en este que dice estilizar, garabatear. Clic en previsualizar y vamos a dejar los que vienen ahí por defecto. Damos clic en OK y mira lo que te dije al principio. Dos trazos, un relleno y puedes hacer maravillas. Nos vemos en la siguiente masterclass.